hacer un slime gigante en minecraft sin mods lo primero que deben hacer es escribir el comando que les dejaré en la descripción y en el comentario fijado luego deciden el tamaño activan el bloque de comando donde pusieron el comando y listo se invocará su slime gigante